antes de llegar la primaria para pues, realmente puedan eh, eh, beneficiar a su partido con su voto en las primarias. Sí, mira, lo primero es que cada... la Junta es la institución que por ley va a regular lo que es el proceso de primaria o va a ser la celebración. No es igual que antes, que los partidos tenían una comisión de elecciones internas, comisiones electorales, tanto a nivel nacional como en los pueblos, y el propio partido hacía la boleta y hacía todo el proceso de montaje de una primaria, en aquel tiempo se le llamaban convención. En este caso la ley establece fechas y establece que la Junta va a celebrar las primarias. En nuestro partido decidió a unanimidad, que sería primaria la selección de candidaturas y que co sería con un padrón cerrado de militantes. El PRM hizo un padrón y recibimos la inscripción de 1.100.000 personas, el cual fue depositado en la Junta Central Electoral y así se procesa a validar los militantes que tiene nuestro partido y que son los únicos que tienen derecho a votar en nuestras primarias. Serán primarias simultáneas, tanto la del PLD como la del PRM, con una diferencia. El PRM tiene una primaria con un padrón cerrado, es decir, todo aquello que se inscribieron en nuestro partido en el proceso de Premil 1, que es el programa de registro de militantes, y el Premil 2, que fue la segunda etapa. Luego, ya todas aquellas personas que no están inscritas en el PRM o que no están inscritas en otro partido, pueden votar en las primarias del Partido de la, de la Liberación Dominicana que dice ser, ser abierta. Ok, Pero, eh, Daniel, de, para ir por partes, para se, orientar a... A, a quienes nos están viendo en este momento. Yo te hablo de primaria simultánea. Simultánea. Por ejemplo, estamos diciendo que el mismo día eh, se van a llevar a cabo la primaria del PLD y la primaria del PRM. Claro que sí. Entonces, esa es una actividad que la organiza como, como la Junta Central como Central institución Electoral. responsable de, de, de esa parte en el país, que es la Junta Central Electoral. Sí. O sea, que los partidos solamente tienen que aportar. Que sus militantes Vayan asistan a, a sus mesas electorales A las mismas que nos toca a nosotros votar cada cuatro años eh, Con una diferencia eh, La Junta como es un proceso de primaria Y se entiende que no va a ir a votar la misma cantidad de personas Como si fueran unas elecciones generales Porque están excluidos los militantes de otros partidos Por ejemplo en el padrón del PLD se le aplica un filtro Y los militantes del PRM están excluidos Los del Partido Reformista lo de Alianza País, porque ya sí, pero pertenecen esos, esos a otro partido. No claro, los, los dos partidos. Es? No, no, porque están excluidos. Entonces se estipula que aquellos militantes no irán a votar en las primarias. Ahora, todo el que no está registrado en ningún partido político o está registrado en el PLD, podría ir a votar en las primarias. Es decir, ese es el concepto de padrón abierto. Cuando tú llegue cuando hablamos de que serán en los mismos centros de votación, y se establece la diferencia es que. Por ejemplo, el centro de votación o recinto electoral, para poner un ejemplo, del colegio La Alta Gracia, que es donde yo hago eh, mi votación, ahí la Junta ya dividió y creó un elemento nuevo que serían lo que se llaman mesas electorales. Ahora existen recinto de votación, mesa electoral y colegio electoral. ¿Para esta actividad de la Junta? Para esta y para el proceso de elección del, del 20 de febrero y de mayo próximo. Las mesas electorales, como es un voto electrónico, no voto digital, como dicen, o eh, simplemente es un voto electrónico, ¿qué va a pasar? Cuando tú llega al recinto de votación, en una mesa electoral van a haber varios colegios electorales dentro de la mesa y usted se va a registrar en el, el escáner o la computadora que está en la entrada de la mesa de votación y le va o sea, a indicar hay que agotar un procedimiento un proceso de verificación, y ese proceso te va a decir a qué primaria tú vas a votar, si tú estás registrado en el PRM, te va a indicar que tú vas a votar en la primaria O sea, estamos del diciendo PRM. que cuando tú llegues y inicies a votar ese procedimiento, incluso existe la posibilidad que si, si tiene que devolverte, te devuelve, porque tú no correcta, estás registrado en ninguno de los dos correcta. partidos. no, no, el que no está registrado en ningún partido, puede votar en la primaria del del PLD porque es abierto. Abierta, okay. Le da esa opción. Ahora, el que no está registrado en el PRM no puede votar en la primaria del PRM. El sistema no le va a permitir acceder al sistema de votación del PRM. Solo le va a permitir acceder al sistema de votación en, en, en el cual él pudiera votar. No sé si me cogiste sí, la idea. Porque aquí hay mucha gente, Daniel, que tú lo oyes hablando, eh, ciudadano común, que inconscientemente o por qué razón lo han incluido en un partido y no sabe que está registrado. mucha gente. Claro que sí. Entonces cuando tú vas, por ejemplo, con la intención, así como hay que agotar ese procedimiento y te, y te, y te checa. No, usted no está inquérito en ninguno de los dos partidos. Ahí tú puedes votar en la, en la del PLD. Por eso la, el, el Partido Revolucionario Moderno, cuando inició los programas de inscripción, era obligatorio suministrar un número celular o un número telefónico válido para hacer el proceso de confirmación. No podías tú inscribir a una persona porque cuando era vía celular le mandaban un mensaje de texto y tú tenías que hacer la confirmación de que tú estabas aceptando ser inscrito en el PRM con la intención de que el padrón no esté contaminado por personas que no están debidamente identificados con el partido. Entonces, si eso sucede, si algún otro partido lo ha hecho, bueno, pero eso es un riesgo que ellos se toman de que personas que no estén totalmente identificadas con su ideología o con su causa, estén participando en un proceso de primaria. Okay. Seguimos con la parte electrónica y el procedimiento a votar cuando tú llegas a una, a una mesa. Pasa ya el proceso de verificación y, y vas a votar en la primaria del PRM. Cuando vas a votar, que vas al colegio de votación, ahí ya es por colegio, si usted vota en el colegio 208, en el mismo colegio 208, usted va a ejercer su voto, ahí está el padrón de los inscritos en el Partido Revolucionario Moderno, y entonces ya cuando inicie el proceso, el equipo electrónico te va a suministrar las ofertas de candidatura. Primero te va a salir la oferta presidencial, precandidatos presidenciales, en este caso Hipólito Mejía, Luis Abinader y Wellington Ano. Te vas a ofrecer las propuestas y tú vas a elegir una propuesta tú toca la cara y en este caso y pedimos que toquen la cara de Luis Abinader, toca la cara de Luis Abinader y ya entonces te sale una confirmación del voto y tú le das a confirmar, luego te sale la cara de los precandidatos a senadores, tú eliges tu precandidato a senador, en este caso Franklin Romero, y luego te van a salir las caras de los precandidatos a diputados, usted va a elegir el que mejor le... Eh, entienda que pueda ser la función del legislador del Partido Revolucionario Moderno. Va a ir pasando escala por escala de manera automática el proceso. Luego tú eliges la cara del precandidato alcalde, hasta ahora, aquí en San Francisco de Macorís está reservada la candidatura alcalde del municipio de San Francisco, esa cara no va a salir porque no está, ya está reservada y no estará disponible en el proceso de primaria, hasta ahora eso podría variar pero hasta ahora está así y luego le va a salir la cara de los precandidatos a regidores que también el PRMista tendrá la opción de elegir el que entienda que le pueda representar en la sala capitular cuando usted ha hecho todo el proceso de selección de candidatura le va a dar la opción de imprimir la boleta que usted decidió votar entonces el equipo va a imprimir la boleta que usted votó y después que usted la imprime usted la va a depositar en una urna el proceso es simple y sencillo. ¿Qué va a eliminar el proceso? O sea, Primero, se, lo, lo se, voto nulo. se ve simple, Daniel, pero veo que es un proceso. Pero es automatizado y, el proceso. Okay. Y, uh, Daniel, y Tú ¿quién? no tienes que salir a buscar en un listado de, que, de todos los partidos a elegir qué tú vas a votar, mm -hmm. simple y sencillamente tú vas a elegir las caras claro, que te van a el sistema. tú vas a un proceso que, es, que prácticamente es interno de tu partido donde van a aparecer tu gente. Ahora bien, eh, han hecho tanto el PRM, que es en el caso que le incumba a Daniel Canela como vicepresidente eh, municipal del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Ha hecho el PRM, así como también asumo yo que lo debe de estar haciendo el PLD, ese trabajo interno con, su, con sus militancias claro para orientarlo, sí. porque así como estamos hablando ya a otro nivel, pero hay una base que tal vez no tiene, no maneja los conocimientos cuando llegue para agotar ese procedimiento, porque ahí es eh, eh, como si fuesen unas elecciones generales. Eh, generales. O sea, claro. tú no vas a entrar con una persona, a menos que tenga cierta discapacidad, a, a ayudarte a hacerlo. Sí, mira, el PRM como institución ya está haciendo los aprestos y se han publicado diferentes simuladores de votación en vía internet, a través de redes sociales y páginas electrónicas, pero también como proyecto, cada proyecto eh, de precandidatura presidencial y los proyectos eh, municipales, es decir, locales, ya con sus equipos están instruyendo a los ciudadanos de cómo se debe de votar. Y en esta semana, específicamente el jueves, el proyecto presidencial de Luis Abinader en la región 2 tendrá un simulacro de votación en diferentes lugares de los municipios. Pimentel, Castillo, Óstuar, Esos simulacros son parecidos a lo que Igual. está haciendo la Junta también en diferentes puntos la junta, del país. La Junta lo hace con los equipos oficiales que se van a utilizar. Nosotros lo hacemos con tabletas. ¿Lo ha hecho el PRM en alguna, actualmente en algunos eh, lugares? Sí, ya? sí, claro. Como proyecto. Como proyecto de Luis Abinader se ha hecho en diferentes partes del país. Y como te decía, le toca a la región 2, circunscripción 2 eh, de la provincia de Duarte para este fin de semana. Esos simulacros nosotros lo hacemos con tableta, pero al final de cuentas sale el mismo software, el mismo programa que utiliza la Junta para hacer la simulación de la votación. Inclusive tenemos la opción de ofrecer los resultados de lo que fue el simulacro, es decir, quién... Eh, propuesta 1, propuesta 2, quien obtuvo la mayor cantidad de votos? ¿No hay forma, Daniel, de que de que se vote por ambos partidos en estas primarias? Eh, no, no, no, porque es como unas elecciones en generales. En las elecciones generales no hay manera de que tú puedas votar dos veces, porque ya tu cédula queda registrada en la base de datos de la Junta. Cuando tú ya la pusiste para votar, ya tu cédula automáticamente a nivel del sistema quedó con un voto tachado, como dicen. Es decir, no pudieras tú entrar nueva vez a votar, pero además cada quien está registrado en su padrón, en su colegio, en su mesa de votación. ¿Esta es la primera vez en la historia eh, democrática que la Junta se involucra en, en, en acciones como esta, ¿verdad?, previa a unas elecciones? Bueno, primero queremos aclarar algo. Aquí se han hecho procesos de votaciones con conteo electrónico. Bien, es diferente. Aquí ahora un sistema de votación electrónica, no conteo electrónico. Okay, que nunca se había hecho. No, aquí lo que se va a hacer, <coughs> cuando se cierra el colegio de votación, se va a imprimir una relación de los, de los votantes con las cantidades. Sí, Si sí, los delegados, en este caso en la primaria, los delegados de los precandidatos, entienden que el conteo que está emitiendo el equipo electrónico no es el correcto entonces se procederá lo que establece el reglamento a hacer el conteo físico de las impresiones que se depositaron en la urna, si no hay objeción, se procede a imprimir el acta que dice el equipo se plastifica y entonces ya el resultado se valida y queda registrado en el sistema entonces de la votación pregunta es, ese proceso, la Junta o sea, nosotros nunca habíamos vivido un proceso como el que habíamos vivido ahora. No, no, primera okay. vez en la historia. Entonces, ¿convencido el PRM que puede ser eh, eh, positivo eh, este trabajo que pueda hacer la Junta en las próximas elecciones? Mira, el sistema de votación que se ha implementado en República Dominicana... O no solamente, cuando digo el PRM me refiero porque... Daniel Canela es vicepresidente del PRM Pero digo, o convencido a los partidos Porque ya debe haber un común acuerdo Para que realmente, como de hecho es Para que este proceso se, se haya podido llevar a cabo Ahí es que voy eh, Nosotros como partido Y nuestras siglas Y nuestra, nuestro nombre Partido Revolucionario Moderno Siempre hemos estado en La mayor disposición de que La evolución digital Tecnológica Llegue a nuestro país y a nuestro partido y esto es una evolución. Todo lo que se hace con las reglas pertinentes se puede hacer a nivel de tecnología. El PRM ha estado supervisando en sus delegados técnicos a nivel nacional todo lo que ha sido el proceso de confección, construcción del sistema que va a regir los procesos electorales en República Dominicana. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna objeción por parte de nuestros técnicos con relación al sistema que se va a implementar. Es decir que hasta ahora va todo bien y nosotros como partido lo hemos estado asumiendo y hemos estado haciendo nuestras, nuestros ajustes como partido para poder tener también eh, esa respuesta técnica y electrónica con respecto al proceso que viene. Bueno, con la anuencia de Daniel Canela, yo eh, vamos a hacerle una pausa. Y al regreso, yo quiero aprovechar la presencia de Canela porque ya hablamos sobre todo lo que es el aspecto electoral, sobre todo en estas primarias que se avecinan. Pero al regreso yo quiero hablar un poquito ahora porque Daniel Canela también es funcionario del gobierno municipal eh, del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís en el día de hoy o en la próxima sesión pero yo quiero anunciar algo antes de pasar si es posible, antes de pasar sí, a sí, la sí. parte eh, eh, gubernamental, municipal el fin de semana, específicamente el viernes el precandidato presidencial Luis Abinader va a estar participando en un recorrido en todos los municipios de la circunscripción 2 desde Pimentel hasta el Bajo Yuna, Guaraguao, Barraquito la Reforma, haciendo un contacto con los dirigentes y le pedimos a la, milita a la militancia de nuestro partido de que apoyan y simpatizan por la candidatura de Luis Abinader, que estén atentos a esta visita, que será de mucho provecho para este proyecto. Que se active. Entonces, al regreso con Daniel Canela, yo quiero que hablamos un poquito, porque hoy o en la próxima sección de la sala capítula, de aquí, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, estrena nuevo presidente. Fue directivo completo así, nuevo. Así, así que vamos a la pausa y al regreso vamos a tocar para... Tenemos algunas cuantas preguntas con respecto a esa situación como funcionario municipal que es Daniel Canela. Vamos a la pausa ya regresamos. <música>